Número 9 ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo género? Iniciamos con Joan, es Joan ahora. Mire, la constitución de la república establece que la familia está compuesta entre la de, de la unión entre un hombre y una mujer Mientras ese marco constitucional no se, no se varíe, no es posible Simple como eso Yo no, es, es un tema Constitucional Entonces, es. eh, eh, Mientras eso no, no cambie Mi opinión eh, carece de objeto Bien. Gracias Joan Olmedo Totalmente de acuerdo con Joan Es un tema que realmente está en la constitución Establecido de esa manera Y de manera que eh, Para plantearse y debatir El tema necesariamente Tiene que darse una modificación eh, y está en la Constitución de la República de manera que, que es un tema realmente que ahora mismo no, no, eh, no es aplicable en el aspecto porque está contemplado eh, tal y como lo tiene la Constitución establecido actualmente Heriberto Magallanes No, eh, ahí coincidimos es un, tema, es un tema de constitución, de la constitucionalidad si se realiza un matrimonio en persona, entre personas del mismo sexo, sería ya el acto, sería un acto inconstitucional. Es decir, que eh, hasta que mientras esté eso en la Constitución, no, no es posible, no es posible. Y como legislador, lo primero que tiene que respetar es la Constitución. Queremos recordar que la pregunta fue muy puntual. O sea, no, no hacíamos el enfoque si estaba permitido o no en la Constitución. Por tanto, vamos quizás, si se quiere, a reaperturarla. La pregunta es si ustedes en su condición de candidatos están o no de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo desde su punto de vista personal. Yo estoy de acuerdo con que se cumpla la Constitución. Yo estoy de acuerdo con que el marco constitucional siga en pie y mientras no se, no se varíe esa, ese, ese marco constitucional, eh, debemos de respetarlo. Tan simple como es. Olmedo. Sí, ese planteamiento eh, realmente tal y como lo contempla la Constitución, de manera que es un tema que en su momento tendrá que debatirse, eh, la sociedad tendrá que debatirlo a profundidad, pero actualmente está establecido así en la Constitución. Heriberto. Mira, Robert, eh, la cosa no es si a uno le gusta o no, no, no le gusta. Y ya y estamos trabajando, y estamos en un nivel de que, de, de respeto a la Constitución, respecto a la ley, respeto a la ley. Y mientras ese tema, mientras ese, exista ese, eh, eh, ese stop en la Constitución, lamentablemente eh, eh, no, podrá, no se podrá realizar. Y lamentablemente uno no tú no no se le puede dar a, bar a, a, a, a a esa acción porque estaría en una acción ilegal. Estamos en el minuto de réplica. Iniciamos con Joan. Mire, si ustedes quieren una, una, una opinión personal, yo se la doy. Yo, estoy de acu yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que en las escuelas se quiera sacar la lectura de la Biblia y se quiera entrar la ideología de género. Yo no estoy de acuerdo en que la sociedad siga por una escalada de, de pérdida de valores. Yo no estoy de acuerdo con que la familia se siga degradando. Yo no estoy de acuerdo con que el, con que el pueblo dominicano se siga paganizando. Yo no estoy de acuerdo con que se deje de buscar de Dios. Si ustedes quieren una respuesta de eso, nosotros te, nos, nos debemos como pueblo dominicano a tradiciones, a valores, a sentimientos. Yo entiendo que el marco constitucional es el, es el que está. Yo entiendo que nosotros, antes de, de empezar a pensar... En, en matrimonio del, de entre personas del mismo sexo deberíamos eh, pensar en fortalecer la institución del matrimonio como está con, como está eh, esta gracias gestión. en gracias. la constitución Bien. y en la Biblia